Red Activista Salvador, ante los acontecimientos perpetuados la de madrugada del 22 de junio del 2013 en contra de los derechos humanos de los jóvenes organizados en ocupa y el movimiento de adultos mayores en Nicaragua, expresamos lo siguiente. Condenamos los actos violentos por parte del gobierno en turno, que de forma represiva utilizó a la policía y paramilitares para coartar la libertad de expresión, organización y y manifestación de las juventudes y los adultos mayores que estaban luchando de manera pacífica y creativa. Expresamos nuestra solidaridad hacia nuestros hermanos y hermanas activistas, víctimas del atropello de sus derechos civiles y sociales, y reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los mismos. Apoyamos la iniciativa y lucha de los jóvenes de Ins y su libertad de luchar por sus convicciones, sin miedo de repercusiones del Estado. Hacemos el llamado reiteradamente a todas las personas que luchan por la vida, por el buen vivir de los pueblos, a que no desistan. Llamamos a la resistencia, a redoblar nuestros esfuerzos para que estos actos cobardes no queden en la impunidad. A que no nos callemos, a que exijamos justicia ante estos hechos, a que perdamos el miedo y juntos demandemos y alcemos nuestra voz por una Latinoamérica justa y con libertad de expresión. En defensa de los derechos humanos. ¡Activista! ¡Encuñate tu mano! Que no tienes sueño Que se hagan los sueños. Hoy en todas partes.